Mostrar, porque muchos militares no están de acuerdo que tú y tu padre nos representes, porque deshonran las fuerzas militares. Entonces, cuando tú hablas de eso, hay gente que le duele, porque lo que hicieron no es lo que otra gente hace, no se sienten representados. No quieres que tú seas la voz y no eres la voz. Que nosotros no aprovechemos eso para atacarte y eres diferente. Pero te quiero decir, Quiero que te pongas primero en lugar de que tú no representas a todos y no lo representas por los mismos sí, sí, actos de que sí. tienes víctimas. Escúchame, tienen víctimas, ¿sí? y porque tu papá salió mal de las fuerzas militares y esa gente no quiere verse representado en eso porque no son eso y me acaban de decir no nos comportamos como delincuentes y lo segundo, Gemito en este gobierno se han muerto menos militares en el gobierno tuyo en los, derrotan, los meses no quiero que digas mentiras se ha protegido la de la fuerza pública no seas mentiroso no vengas a ganar adeptos con mentiras no utilices la vida escúchame. no, escúchame, o sea, Jaime, escúchame. no hablar. utilices sí no utilices la vida y la muerte de los soldados para hacer política, ser atrevido y descarado. Respeta a la gente y la vida de la gente. Tú ni siquiera portaste ese, ese uniforme. Y vienes a hablar porque tu papá, que fue militar, además salió mal más fuerzas militares y la gente no se ve representado. Tienen víctimas, hermano, víctimas también tienen, tienen razón de ser. Tu actitud es violenta, es grosera, escúchame, y mentirosa es muy menos, claro y llevamos más familias si quieres donde sí, dicen que bueno, llevémoslas el 26, de abril, reto, llevémos 26 pues. de abril te reto no, no te, te reto, voy a dejar que el debate no, no me te retes, reto. en el debate nos vemos porque hasta matemos, ahora digamos lo que ayuda. Llévámola, llévalas, llévalas. Déjame dame, terminar, déjame terminar. Llévalas, pero es que hace alguna cosa. No, no, está bien, yo tengo el debate cuando usted quiera. Los debates con usted hay que decirle que además se los he ganado. Entonces digamos, no me asusto con debatir con usted. Uy, y eso no tiene mentiras no para decir. Ay, José, eso no dices mentiras. Uy, en este gobierno hay, me, hay 130% hay menos de muertes de las fuerzas militares. Quiero que eso lo tengas claro, más incautación en el mismo periódico el gobierno de Duque. Quiero que eso lo tengas claro. Más destrucción de más destrucción de laboratorios y de y de instrumentos para la cocaína que en el gobierno de ustedes. Hoy ustedes celebran, usted se levanta todos los días, y amiguitos suyos celebrando cuando matan a un militar o cuando lo secuestran para tener un discurso contra Petro.